Ahora vamos a ver en este próximo video, un poco más en detalle, algunos de los dashboards o tableros de mando que construimos en la unidad. En el caso de información estrictamente de personal, tenemos este dashboard que nos muestra todos los cortes posibles, diferentes tipos de personal, eh, empleados, eh, contractuales, eh, contratados por firmas, personal personal, eh, lo que llamamos secundí, que mandan a otras instituciones. Y podemos, cuando digo todos los cortes, podemos ver toda esa información por diferentes, eh, siguiendo diferentes eh, filtros. Entonces vamos a verlos por location, en el caso de que están en las, en las representaciones o en la sede. Y vamos a poder entrar a datos más específicos sobre... Otros cortes que podemos tener, como por ejemplo, en este caso, consultores por categoría, por fondos contratados, eh, en, qué, en qué representación se hallan, qué tipo de, eh, de, qué tipo de contrato tienen. Si es que vamos a la información de personal, vamos a tener también, eh, en general, tipo de información gerencial. Información que manejan eh, las gerencias y los eh, oficiales de recursos de cada una de las gerencias. Si vamos a la parte de planificación, vamos a poder ver no solo la gente que está hoy a bordo en el banco, sino aparte eh, todas las, eh, las, las, las posiciones que están siendo concursadas en el momento, en los diferentes estados de concurso. Y podemos inclusive seleccionar diferentes eh, departamentos y ver... Por departamento, la misma información. Yendo mucho más en detalle, vemos un Gantt Chart con todo el personal del departamento y con información muy específica de cada una de las personas. Esta, como hablábamos antes, es información muy específica de personal. Más interesante aún, según mi criterio, es cuando empezamos a juntar información de personal con información operacional. En este caso, este es un dashboard que está abierto a todo el banco eh, y donde podemos ver, si apretamos aquí el Help, podemos ver información de operaciones en toda la parte superior del, del dashboard e información de personal afectado a esas operaciones en la parte inferior. Entonces podemos filtrar por grupo de países, por país, más en detalle, y ver para cada departamento, para cada sector del banco, qué operaciones están viniendo ahora o en los años venideros para esa, para esa representación. Podemos ingresar en más detalle, por ejemplo, en este caso estamos mirando la región andina, pero podemos ver en más detalle, país por país... Entonces vamos a ver cuántas operaciones están viniendo y qué personal hay en cada uno de estos países. Y podemos entrar a cada una de estas personas y ver cuál es la carga de trabajo relacionada con las operaciones que están viniendo para esa persona. Esto, como decía antes, ayuda a que la, la información de personal sea relacionada con algo tangible que nuestros departamentos necesitan tener. Eh, no es sólo restringida a nuestra área, sino permite eh, eh, distribuir la carga de trabajo entre los países. Y, por ejemplo, ver que si el año que viene eh, no va a haber suficiente gente porque vienen más operaciones de las que estamos esperando para un país, tener tiempo de reacción y poder decir, bueno, necesitamos, por ejemplo, mandar más gente a un país específico porque vamos a tener una carga de trabajo mayor y no tenemos suficientes especialistas sectoriales, por ejemplo o tenemos muchos especialistas sectoriales sentados y no hay eh, suficiente, suficientes operaciones. Eh, esto es muy útil. Junto con, con esta información operacional, tenemos otro tipo de información necesaria para las gerencias de género, eh, de time and location, el tiempo que ha estado la gente en cada representación. Entonces, esto nos permite que los, las gerencias puedan decidir cuándo hacen las rotaciones de gente entre los países. O sea, básicamente el eje de todo esto es relacionar eh, información de personal con información de otros departamentos. Ahora vamos a ver otro dashboard que estamos terminando de crear ahora, donde estamos relacionando todas las horas reportadas en cada operación o en cada actividad, a eh, las actividades. Entonces, si nosotros aquí vemos en, en muy general todas las actividades, eh, proyectos, cooperaciones técnicas, etcétera, diferentes tipos de actividades que el banco tiene o de productos que el banco tiene y las horas que han sido reportadas eh, para cada una de esas actividades. Si nosotros en esta búsqueda hacemos una búsqueda, en este caso puse por Agua Ecuador, me va a decir... Todas las operaciones que existen con, esa, con, esas, eh, con esas claves, en este caso puse agua, eh, me va a traer todas las operaciones en Ecuador para esa, para esa clave. Yo voy a poder entrar a una operación en especial, a la que yo quiera, y me va a dar quién reportó horas a esa operación y cuándo. Le puedo pedir al sistema que me dé las horas reportadas en ejecución, o las horas reportadas en preparación y me va a decir con diferentes colores quiénes son los departamentos que pusieron horas a esa operación. Más abajo tengo quiénes fueron las personas que pusieron horas y en qué meses pusieron dedicaron tiempo a esa operación. Entonces, la idea es un, un jefe de proyecto, eh, imagínense yo fuera el jefe de proyecto de esta operación, Puedo saber quién está trabajando conmigo, cuántas horas le está dedicando a esa operación. Y si hubiera gente o que no está trabajando o está trabajando en operación y no está dedicándole horas, tengo una manera de controlar o de, o de, de manejar mis recursos humanos eh, más, eh, más eficiente. Esos son algunos de los dashboards que estamos, eh, con los que estamos trabajando actualmente. Bueno, espero que este video haya sido útil, eh, les tratamos de mostrar algunos de los ejemplos de los dashboards que nosotros producimos en la unidad, eh, juntando información operacional con información de personal. Eh, como hablamos antes, lo importante aquí es mostrar cómo de juntar data, organizamos esa información, producimos o, o generamos ideas y que a su vez llegan a recomendaciones. Espero haya sido útil. Muchas gracias.